En este vídeo vamos a ver otro material más de aritmética, en este caso la tabla 100. ¿Y qué es la tabla 100? Pues la tabla 100 es esto. Es una tabla 10x10 en la que colocamos los números, como dice su nombre, del 1 al 100. En este caso la hemos fabricado nosotros y no es más que una cuadrícula de 10x10, aunque la podéis encontrar por ahí para comprar y suelen, tener, suelen ser bastante más grandes y tener bolsillitos con fichas en las que meter los distintos números. ¿Qué vamos a ver con la tabla 100? Pues vamos a ver como con el resto de materiales Cómo hacer sumas, cómo hacer rectas, cómo hacer multiplicaciones y divisiones. Así que para verlo mejor, vamos a acercar la cámara a la mesa y vamos a ponernos a ello. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla 100. ¿Y qué es lo primero que podemos empezar haciendo con la tabla 100? Pues si imaginamos, por ejemplo, que esta estuviera vacía, pues una primera actividad puede ser trabajar la secuencia numérica a través de rellenar la tabla. Pues, por ejemplo, si comenzamos con los primeros elementos, pues vamos a colocar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pues vamos a tapar en este caso para que imaginemos que no están cuáles serían los siguientes números de la secuencia numérica y esto lo podemos ampliar cuando vayamos avanzando en ella con números aleatorios pues por ejemplo si tapamos este que está aquí qué número corresponde al número que hemos tapado pues sería el posterior al 34 el anterior al 36 pues no nos queda otra que sea el 35 además como características muy llamativas de la tabla 100 es que los números están organizados por decenas en sus filas, pues tenemos aquí la primera fila, la decena que va desde el 1 hasta el 10, después la decena que va desde el 11 hasta el 20, sería la segunda, así hasta llegar a la del final. Vamos entonces a la primera operación, la suma. ¿Cómo se hace una suma en la tabla 100? Pues es muy fácil si controlamos muy bien el sistema de numeración decimal, por ejemplo, Vamos a hacer 23 más 15. ¿Cómo empezaríamos? Pues vamos a localizar cualquiera de los dos números. Yo voy a empezar por el 23 y lo voy a redondear. Y tenemos que sumarle 15. Si recordamos del vídeo del sistema de numeración decimal, 15 es 10 más 5. O sea, una decena más 5 unidades. Y si hemos echado un vistazo a la tabla 100, Sumar una decena, sumar 10, implica bajar una fila. Pues si bajamos desde el 23 hasta el 33, habremos sumado una decena. ¿Qué es lo que nos queda por sumar? Nos quedaría por sumar 5 unidades, así que solo tendría que ir hacia la derecha 5 unidades. Pues 34 sería 1, 2, 3, 4 y 5. Acabaría en el 38. Y así podemos ver que 23 más 15 son 38. Si queremos hacer otro ejemplo, con más decenas, con más números, no sé, vamos a hacer... ¿Qué pasa si ocurre ese fenómeno extraño que llamamos una llevada? Pues vamos a hacer eh, 37, vamos a localizarlo por aquí, más, no sé, eh, 27. ¿Por qué no? Pues a esto lo tenemos que sumar 27. Aquí la parte fácil es sumar las decenas, porque serían dos decenas, habría que sumar 20. Y lo que tenemos que hacer es bajar dos filas hacia el 57. Y nos quedaría por sumar 7. Pues vamos a empezar. Sumaríamos 1, 2, 3 y llegamos al final de la tabla. En realidad no es el final. La tabla lo que hace es que cuando llegamos a un extremo, bajamos una fila pero empezamos por el otro. O sea, aquí hemos sumado 1, 2 y 3. Desde el 60 pasaríamos 61 y este sería el cuarto que sumamos. 5, 6 y 7. Y acabamos en el 64. Así que 37 más 27 son 64. Si os paráis un poco a pensar, la recta va a ser exactamente igual haciendo el camino a la inversa. Pues, por ejemplo, eh, decimos un número. Ah, no, espérate, que no me podéis decir nada. Yo qué sé, el 84. El 84. Vamos a restarle un número sencillito. Eh, 52. 84 menos 52, pues si para la suma lo que hacíamos era bajar en la tabla, bajar fila, en la resta lo que vamos a hacer es subir Entonces, primero tenemos, son 52, pues tenemos que restar 5 decenas, restar 50 Pues subiría 5 filas, 1, 2, 3, 4 y 5 Y una vez estoy aquí, tengo que restar 2 unidades Pues en vez de ir hacia la derecha, voy a ir hacia la izquierda, 1 y 2 Me llego hasta el 32 y sabemos bien que, eh, que 84 menos 52 son 32. Y si tenemos una llevada, el procedimiento es el mismo que para la suma conllevada, pero a la inversa. Por ejemplo, eh, un número. 71. ¿Quién coño habla eh, Bueno, un 71. Vale. 71. menos... menos ¿Qué? Bo... 24. 24. 71 menos 24. Eh, pues tengo que restar 24, entonces... Dos decenas, tendría que subir dos columnas hacia arriba hasta el 51 y tengo que restar 4. ¿Cómo resto 4? Estoy ya al borde de la, de la tabla, entonces 51, el anterior, aquí es muy importante, ¿sabes? El anterior y el posterior de los números, el anterior sería el 50, así que esto sería restar 1, 2, 3 y 4 y llegaría hasta el 47. Así que 71 menos 24 son 47. Y para seguir trabajando la suma y la recta, aunque esto es más de exploración y os invito a que exploreis y la manoseéis todo lo que, lo que queráis, pues, ¿qué propiedades podemos encontrar teniendo en cuenta la suma y la recta en la tabla? Pues, por ejemplo, eh, si empezamos en un número cualquiera, por ejemplo el 13, los números que están en la diagonal de ese 13... Por ejemplo, bajando hasta aquí. Por ejemplo, el 24, el 35, el 46, el 57, el 68, el 79 y el 90. Y vamos a meter también el 2. Todos ellos, ¿cómo se obtienen? Pues se obtienen bajando una fila y avanzando una unidad. Bajando una fila, bajando una fila y avanzando una unidad. Bajando una fila, avanzando una unidad. Siempre son el número que queremos más 11. Y mm, si os planteáis distintos números pues, podéis intentar eh, buscar esos patrones. Otra forma que tenemos de hacer la resta es marcando los dos números y viendo qué diferencia hay entre los dos, que es la definición de resta. Pues, por ejemplo, si tenemos el 67 menos eh, 43, ¿cómo vemos cuál es la resta 67 menos 43? Porque, obviamente, como ya sabéis, tenemos que restar el número más grande, el número más pequeño. Pues, no es más que ver cuántas columnas y cuántas filas de diferencia hay entre los dos. Pues, para llegar a la fila del 43, del 67, tengo que bajar 2. Perdón, tengo que subir 2. Estoy restando eh, dos decenas. Y tengo que restar, pues serían 1, 2, 3 y 4. Por eso, 67 menos 43 es 24. Y os dejo para que penséis qué es lo que ocurre si queréis hacer la recta de esta forma, pero conllevada. ¿Qué adaptación tendríais que hacer para cuadrarlo? Bueno, vamos a por la multiplicación. ¿Cómo podemos multiplicar en la tabla 100? Pues en la tabla 100 solo podemos multiplicar si tenemos en cuenta que la multiplicación son sumas reiteradas. Es la forma más fácil de multiplicar aquí y prácticamente la única, salvo que nos inventemos algún método extraño. Entonces, si queremos hacer una multiplicación, vamos a hacer alguna sencilla. Pues si, por ejemplo, queremos hacer 3 por 4, Aplicando la propiedad conmutativa que tenemos en la multiplicación, lo podemos ver como 3 veces 4 o 4 veces 3. Yo, por ejemplo, voy a hacer 4 veces 3. ¿Y qué es lo que haríamos? Pues vamos contando de 3 entre suma reiterada de 3 entre. Pues marco mis 3 primeros. Después serían los 3 de después. Los 3 de después. Y los 3 de después, que llegaría hasta el 12. Así sabemos que 3 por 4 tenemos. 4 bloques de 3, nos dan 12. Y si hubiéramos hecho 3 bloques de 4, nos daría exactamente lo mismo. Para que veáis una multiplicación un poquito más grande, pues vamos a hacer 9 por 6. 9 por 6, yo en este caso voy a hacer 6 bloques de 9. Pues tengo aquí mi primer bloque de 9. Después tendría otro bloque de 9. Cojo este que está suelto por aquí y llego hasta aquí. Tendría mi segundo bloque de 9, que sería coger esto que está aquí hasta llegar a este. Llevo 3. El cuarto serían estos que están aquí más esto. El quinto bloque de 9 serían estos que están aquí. Y el sexto bloque de 9 serían estos que está aquí. Y llego hasta este número que está aquí, que es el 54. Y como ya sabemos, porque no sabemos las tablas de multiplicar, 9 por 6 son 54. Para la multiplicación, una pega que nos plantea la tabla 100 es que no podemos hacer multiplicaciones muy grandes. O sea, aquí tenemos la limitación de que este número, el 100 que está aquí, es el número más grande del resultado que nos puede dar. Salvo que decidamos ampliar la tabla 100, pero ya no sería ni tabla 100 ni mantendría estas proporciones cuadradas tan maravillosas, pero sí que podríamos ampliar números para hacer multiplicaciones más grandes. Un aspecto que sí es muy útil trabajar con la tabla 100 son las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque nos crean patrones en los números de la tabla que podemos relacionar con la suma reiterada y con qué significa multiplicar. Vamos a hacer una tabla que nos dé algo de juego, como por ejemplo la tabla del 6. Que como ya sabemos, pues tiene los números... Está el 6, está el 12, el 18, el 24, el 30, esto parece el bingo. El 36, después tiene el 42, el 48, el 54 y el 60. Y podríamos continuarla más allá. Podríamos hacer 6 por 11, 6 por 12, 6 por 13, hasta llegar al final de la tabla. Pero vamos a quedarnos aquí. Entonces, quiero que paréis ahora mismo el vídeo y veáis si esos números que he marcado, si veis algún patrón en esa tabla. ¿Cuál es el patrón que hay detrás de esto? Pues, para pasar de un número al siguiente, es un poco estúpido, pero es avanzar 6. Si avanzamos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pues llegamos al 12. Y si avanzamos 6, al 18. Y si avanzamos 6, llegamos al 24. Y además vemos propiedades numéricas, como las cifras finales de la tabla del 6, siempre son las mismas. Es 6, 2, 8, 4, 0. 6, 2, 8, 4, 0. Y podríamos seguir, seguirlas con, con ello. Serían 6, 2, 8, 4, 0. Y así nos hemos construido la tabla del tirón, sin pensarla siquiera. Y si tenemos en cuenta alguna tabla más alta, por ejemplo, vamos a hacer la del 8. ¿Qué ocurre con la tabla del 8? Pues voy a marcar los números. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80. ¿Qué patrón vemos aquí? Pues aquí vemos el siguiente patrón. Siempre estamos bajando una y yendo dos hacia la izquierda bajamos una y vamos dos hacia la izquierda bajamos una y vamos dos hacia la izquierda bajamos una y vamos dos hacia la izquierda aquí este es raro porque el 42 y al ir dos hacia la izquierda volvemos donde está a, a la fila anterior al 40 pero ahí se repite de nuevo bajamos una dos hacia la izquierda esto por qué Esas son las técnicas de cálculo mental que podemos inventarnos que podemos aprender por ejemplo que sumar 8 es lo mismo que sumar 10 y restar 2 que es lo que estamos haciendo aquí estamos sumando 10 y restando 2 y por último vamos a por la división cómo se hace una división en la tabla 100 pues como ya sabéis hay dos tipos de división la división partitiva y la división medida vamos a empezar por la división medida que la división medida es ver cuántas veces cabe algo dentro de otra cosa por ejemplo voz misteriosa qué número divido el 15, el 15. ¿El 15 la niña bonita? ¿Por qué el 15 la niña bonita? déjamelo en los comentarios. Eh, ¿Entre qué vamos a dividir 15? Pues no sé, vamos a dividirlo entre 4. Pues voy a marcar mi número, el 15. Y tengo que ver cuántos grupos de 4 caben dentro de 15. Sin pasarme, como el precio justo. Eh, pues hago un grupo de 4. Sería 1. Hago otro grupo de 4. Sería 2. Este sería el tercer grupo de 4 hasta llegar al 12. Y aquí ya no puedo meter otro grupo de 4. Entonces, lo que tengo es que 15 entre 4 son 3. 3. Y esto que me sobra, ¿qué es, Juan Antonio? Pues, como ya habéis visto en el resto de vídeos, el resto. El resto sería 3. Esta es, quizás, la forma más fácil de hacer una división en la tabla 100. Pero también podemos hacer una división partitiva. La división partitiva, recuerdo que era cuando repartíamos esos elementos, esos, ese número, entre el número de grupos que nos dice el divisor. Pues, por ejemplo, vamos a hacer eh, 20 entre 3. ¿Cómo hacemos 20 entre 3 con una división partitiva? Pues voy a marcar mi número 20 y pues lo podéis hacer, por ejemplo, coloreando de un color distinto, de tres colores en este caso, cada uno de los números de manera alternativa. Pues voy a repartir eso. Empiezo por el azul, después el morado, y después el rosa. Ya he repartido uno para cada uno. Y así lo sigo haciendo hasta llegar al 20. Pues azul, rosa, morado. Eh, este hacerlo de uno en uno es un peñazo. Así que yo voy a hacerlo de dos en dos. Dos para azul. Dos para el morado. Dos para el rosa. Ya me quedan poco Así que voy, voy a hacerlo de uno en uno. Eh, azul, morado, rosa, azul morado, rosa, y me quedan dos, así que ya no los puedo repartir entre los tres. Entonces, ¿cuánto es esta división? Pues 20 entre 3, lo único que tengo que hacer es contar cuánto se ha llevado cada color. Pues voy a contar el rosa, que se ve mucho mejor, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues 20 entre 3 son 6, y de resto, 2. Y esto es todo con respecto a la tablación. Si tenéis alguna duda o pregunta, pues las podéis plantear en cualquier sitio donde nos encontréis. Incluso los comentarios aquí abajo. Y nada más. Hasta la próxima.